Letras de pecadores, somos los mismos de siempre, escribiendo redacciones, caminamos sin rencores, la vida es muy cruda para que te dé oportunidades, nos libramos de los males, solo son voces que quieren atraparme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 que la muerte nos quiere atrapar sin preguntar decisiones no queremos opiniones en el rap crudo salpicamos los renglones hay madres haciendo oraciones para que el peligro se nos vaya dos raperos sin tirar la toalla aniquilando pensamientos quiero que se vayan y me dejen tranquilo a la hora de acostarme Estamos aquí por una razón para retumbar todo el chante Vamos lento pero nunca será tarde Me siento un concursante de la vida Da golpes y mordidas para ver si eres demasiado fuerte a levantarte cada caída, cada dosis me motiva Es como una pastilla, ya me quiero retirar de este mundo De porquería, pero esto se ha convertido en mi mundo Suelto versos profundos activados, de noche como búhos Yo no disimulo cada palabra que me tiras Yo la hundo, somos del onde Caminando entre letras se armó el desorden Caminando entre el frío ya se hambre Solo que me cuide mi flaca Para no irme al infierno al instante Detrás de pecadores, esta vida es salvaje Noches pasé sin cena, solo tragando el coraje De querer coronarla y nunca traje nada para la cena Mi pinta daba pena, mi ganga está que suena Me busco la manera, pa' vivir sin quincena Me tiran por la espalda y en la calle me la pelan Yo viva lo que viva, sigo humilde Que voy a presumirles, en ruinas pero libre Solo por estos sueños se desvela y se la vive Aquí nadie es famoso, evita comentarios el toque con el micker conectando un par de barrios uh, Conectando un par de barrios Regreso con más fuerza por cada vez que fallé Hoy solo importa lo que hagas, olvídate del ayer Yo anduve vendiendo mierda, esta bicicleta robé Pero cuando toque fondo también dupliqué mi fe Yo anduve vendiendo mierda, esta bicicleta robé Pero cuando toque fondo también dupliqué mi fe Letras de pecadores, somos los mismos de siempre Escribiendo redacciones, caminamos